En el programa de hoy me han citado en este piso y no sé muy bien qué me voy a encontrar. Sé que tenemos dentro un proyecto de cocina, pero a ver qué sorpresas tengo. Acompañarme a ver qué sorpresas tenemos. ¡Hola! ¡Hola! ¿Vive alguien aquí? ¿Qué pasa? ¡Hombre, mi amigo ¿Cómo yo! ¿Cómo estamos? ¿Vivi tú? Uf, ¡Cuánto tiempo! ¡Qué chulo! ¡Qué bien! Yo creo que vamos a pasar un día... Genial, un piso muy pequeñito que nos vamos a enseñar al detalle. Les enseñas a todos los cocinólogos y a todas las cocinólogas cada puntito ahí, ni te muevas, que arrancamos. familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todos los que ya sois cocinólogas y cocinólogos en el canal y para todos los que acabáis de llegar buscando inspiración para diseñar vuestra próxima cocina tengo que deciros que enhorabuena, que estéis en el lugar adecuado, aquí puede recoger muchísima información te animo también a que te pases por nuestras redes sociales y por nuestra página web porque allí tenemos las fotos en alta calidad de todos nuestros proyectos, pero si con toda la información que puedes recoger toda la información que recibes, no haces ese proyecto que te gusta, el que te enamora. Quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Claro que sí, te he dejado más información clicando justo aquí en esta tarjeta y en el primer comentario también te lo dejo bien explicado con todos los enlaces. Y como acabas de ver hace unos segundos, Hoy tengo el gustazo de recibir a un buen amigo qué y pasa. mejor profesional. John sí, Tonyuska, todos los cocinólogos que yo los conoces Ay, y todas qué las ¡Qué maravilla! Qué placer volver a estar contigo. Qué bueno, déjame hacerte una pequeña presentación. Super empresa. Eh, mira. La mejor presentación que tú tienes, que está por aquí debajo, es tu cuenta de Instagram. ¡Qué bonita! ¡Qué guay! Donde enseñas todo, las tripas, Yo todo... Yo creo que el día a día. Sí. Hay, sobre todo en Stories, ¿verdad? Nos meneamos mucho más en Stories que en publicaciones. Pero sí que es cierto que a la gente le gusta ver el barrillo, ver cómo... de Tú que estuviste aquí, ¿verdad? Cómo era esto. Y eso gusta, el proceso de, de ver cómo está todo hecho hecho tritas y ver luego cómo queda. Y es que además, eh, a ti lo estándar nunca, nunca te ha ido bien. Johnny, lo estándar no van con él. No, a, a él sí. le gusta fabricar todo, hacerlo a medida, cam, cambiar, darle hasta el último toque. La y eso se, sí. eso se ve muy bien en Stories. La verdad que sí. Bonita cocina, ¿eh? Preciosa. Luego la veremos, luego Preciosa. la veremos, luego la veremos. Yo creo que este piso, Dani, es algo totalmente diferente a lo que venimos, a lo que venimos haciendo y lo que, lo que nos venís viendo hacer las cosas, ¿no? Es un piso 60. 68 metros cuadrados. Solo 68. Solo hemos ganado un poquito más de las terrazas que luego veréis, eran como 6 metros pero es que era enano y al final hemos sacado un montón de cosas. Te puedo decir, cuando entras se nota una amplitud sí, que sí. no parece que estés en un piso de 68 claro, metros cuadrados. es que ahora los pisos vienen todo muy tabicado, viene muy compartimentado y creo que todos hay que eliminarlo y hacerlo con otro tipo de barreras. Una estancia abierta, sí. me encanta. Oye, sí. danos cuatro claves, algunas claves que vamos a ver hoy. Bueno, pues yo creo que seguimos con la misma línea de todos los pisos, el mismo tono de parquet, que creo que tiene que ser muy liviano, que no nos agobie. En toda la vivienda, completo. Eso es. También nos venimos con las vigas, las vigas de hormigón, los pilares, que siempre que podemos lo dejamos tal cual. Quizás algo característico ha sido este papel, este papel pintado con todas estas curvas. Nos hemos venido mucho con curvas. No lo enseñes, no lo enseñes mucho todavía. Eso es. Y luego, que no tiene que faltar, las mamparas, Dani. Esta vez no hemos querido meter una mampara en la cocina, queríamos que la cocina estuviera unido, como hablamos en su momento a la hora de diseñarla, con el, con el comedor y con el salón, Precis. pero nos la hemos puesto en una zona que va a ser maravillosa. El cabecero de la habitación principal es algo que te va a llamar también la atención porque hemos buscado una solución muy práctica. Y si hay algo que creo que está genial en esta casa, es que hemos utilizado una iluminación totalmente diferente. No nos vamos con tantos focos y hemos querido todas las estancias, fosearlas y que vaya con una luz totalmente indirecta y perimetral. Por la noche es un espectáculo casi lo es por el día me quiero imaginar por la noche iremos desgranando pasito a pasito pero cuando he entrado eh, me faltan he visto la habitación he visto una zona de estar los baños sí locura cuántos baños tiene este piso dos dos, dos baños completos Dani me el uno imagino, con me y, los imagino y el ya. otro compañera nos sí, los sí. enseñas hombre por supuesto pero bueno, lo vamos a dejar para el final yo no sé vosotros pero yo estoy deseando entrar pieza a pieza y detalle a detalle en este bonito piso bueno, pues John, hemos empezado aquí, en el comienzo, esto es lo que cualquier visita o los propietarios, la propietaria de esta vivienda, cuando llegue, se encuentra. Eso es. Y lo primero que, que me llama la atención, perdona, eh, que para mí es muy destacable, porque es redondo. Las curvas, Dani, es que estas curvas, antes nada más entrar, ¡fum!, venías de frente y era como un paredón. Y creo que la hora de continuar así un poquito en curva, cuesta hacerlo una barbaridad pero creo que el resultado es, es fantástico, más luego el papel. Pero claro, eh, aquí no paras, porque a ti te gusta complicar, te lo decía antes, nada está claro. mal. Hago curvas abajo, pero también tengo que hacer todas las oh, curvas del social. poseado. Es más, yo creo que donde más marcamos con las curvas es arriba. El meter esa iluminación indirecta, perimetral, en un rollo de una curva así es brutal. Algo que me encanta también de tus obras son las puertas hasta arriba. Me encanta. Esto, de verdad, que... ¿Cuánto mide esto? ¿Mide 3 metros, 2 metros? Sí, miden todo lo que tiene la... Todo, todo lo, lo que, que tiene, tiene casa, porque sí. se hace a medida. Claro, todo es a medida. Claro. Todo es a medida. Todo. Y está lacada. Está lacada. Qué bonito. Con ¿qué sus tiene? bisagras ocultas, manillas y mantadas. ¿Qué hay aquí? Abre un poquitín, solo un poco. ¡Fierra! ¡Venga, venga, venga! ¿Este es uno de los baños? Uno de los baños, hay dos. Me, Me encanta eso de que no tenga el resbalón, de que no haga clac. No, no, no, es súper fino, eh. a la o hora sea, de hacer el clean super fino. Sí, sí, sí. con un dedín, sí. tac. Oye, sí. qué bonito. Una maravilla. Y claro, entramos y eh, en esos 68 metros que decías, dividimos una estancia Hay que dar amplitud, llegas, todo el salón cocina, que ya lo veíamos en la entrada, y entras en esta zona. esta zona. ¿Qué es esta zona? Esta zona quizás sea la que más nos va a sorprender de la casa o una de las que más nos van a sorprender. Veo muchas cosas, veo muchos discos. Sí, aquí tenmo, tenemos esta lámpara que va, el sillón ese que hemos movido para enseñaros la cantidad de cosas que tenemos. Uh -huh. Aquí detrás vas a ver lo que... ¿Pero lo esto qué es? Expandemos. ¿Es una zona de un estudio? Es, no, un estudio no, Dani. ¿Qué es? Esto es un dormitorio. ¿Cómo un dormitorio? ¿Tú ¿Un dormitorio tiene una cama? Bueno, pero eso es que tú no lo ves. ¿Quieres verlo? Hay una cama aquí. ¿Quieres verlo? Sí quiero verlo, pero... Dame un segundo, porque no sé de dónde te vas a sacar una cama, pero, o sea, tú vienes aquí, trabajas, tienes toda la discografía, tienes Eso la música, es. le hiciste mueble, un mueble… Hombre, un tocadiscos. Ella daba muchísima importancia a su tocadiscos, a todos sus vinilos, a tal, y todo esto lo tenemos que meter en un sitio guay, con una iluminación perfecta solo para el tocadiscos, lo Hostia, tiene Me encanta, brutal. me encanta, me encanta. ¿Y qué es lo que tenemos aquí detrás? Aquí detrás es donde tenemos toda la zona de discos. Es increíble. Todos los ordenados, vinilos, un montón de vinilos. Todo con sus huecos 37x37x37 por 37 por 37 de fondo. Para que no se escape nada de lo Una que hay aquí dentro. pasada. ¿Quieres saber lo que hay ¿Y aquí el detrás? dormitorio dónde está? Pues mira, acompáñame. Esto es la leche. miras así un poquitín. Ahora pesa muchísimo porque está cargado hasta arriba de discos. Y cuando llegamos ahí, aquí se nos produce como una mesilla, que hacemos así, para dejar el teléfono por la noche y tal, y esto Dani, de aquí aparece la cama Como las de antiguamente, con ¿Sí? el sistema tradicional, simplemente hacemos así y nos queda un dormitorio Se O sea, y esto, chulo, esto chulo. te lo has inventado literalmente. Pues yo que sé, son recursos que tienes que ir sacando durante la hora, Dani. Porque... Me imagino mi vida. Quiero decir, vivo en un apartamento, vivo tranquilo, eh, tengo mi dormitorio, tengo mi zona, pero no quiere decir que venga una visita. Puede venir mi hermano, puede venir un cuñado, puede, un primo, pasa, puede venir un amigo… ¿Sabes qué pasa, Dani? Que muchas veces tenemos ese muerto claro, ahí metido todo el día un sofá cama que tampoco usas. Yo quería un dinamismo y quería Está. una cosa que estuviera oculta. Qué buena y qué idea. mejor que volver a lo tradicional. ¿eh? Qué buena idea, qué buena idea, qué buena idea. Entonces, claro, toda esta zona… De trabajo, de estudio, poderte colocar aquí la luz de la ventana, luz natural, muy inspirador, poner Hay que música. buscar mucho las, lu las luces, Dani, cómo Ostras, se nota Ah, me encanta. que entiendes un montón de esto porque la luz natural es genial. Aquí tenemos toda la zona de despacho que ya coge todo esto en sentido, la butaca que va justo debajo de la lámpara, ¿no? Para su zona de lectura o simplemente estar escuchando los... Los vinilos, hay ¿eh, Genial. Puedo enseñársela, sí, por favor. porque claro, esta butaca, que como bien dice John, estaba justo aquí debajo de la lámpara, la hemos movido para poder grabar bien, pero claro, tú te colocas aquí con un libro y si de repente te entra, como me entra a mí a veces cuando leo así un sueñín... <risa> Te quedas aquí en esta butaca aquí descansando Una con la calma tranquilamente y oye echas esa cabezadita y luego continúas y esta, esta división esta mampara esta celosía me tiene loco eh. me Daniel. tiene loco mira sí que es cierto que nos venimos muchas veces con los arcos y la gente nos dice oye otra vez los arcos es que al final es lo que nos demanda que quedan ¿no? bien quedan muy bien yo quizás ya estoy un poco así de hacerles porque hemos hecho varios. Y ahora en Vitoria también vamos a hacer otro. Por cierto, Vitoria, ciudad maravillosa. Una ciudad preciosa. ¿no? Me ha encantado. En una hora de John te lo busca aquí en Vitoria. Sí, muy sí, bonita sí. Nos estrenamos ciudad. aquí, sí. estamos haciendo otra y yo creo que, que, que solamente es el comienzo. Volvemos a La, a la Mampara. 366. 366 de lado a lado. Eso es. Viene la puerta. ve un detalle, detalle que has de hecho, lado. claro, porque todo el rodapié también lo has hecho tú, lo has lacado a juego con las puertas y con la celosía y le ha hecho un recortito para que cuando la puerta llega todavía cierres aquí. Y vamos a quedarnos aquí dentro porque mira, hasta el sonido cambia, ¿eh? Es Como aísla. Es perfecto, Dani, que podamos, con una estancia, dividirlo acústicamente sin necesidad de dejar de ver. Y creo que esta vista hacia allá es maravillosa. Es maravillosa. Te puedo dar un detalle que me ha llamado la atención porque, por suerte, veo muchas divisiones que ya vienen incluidas en la construcción o que se han hecho particular. Eh, no todo el mundo tiene el detallazo de echar la matemática para que cuando estas puertas corran y cierren, las, la, los laterales, como, Importantísimo. Como, como lo que es la estructura, monte una encima de otra. Odio y, ver esto así, Dani. Claro, porque si esto así queda, queda así, esto ya no es lo mismo. O si se pasa, pero es que esto queda bien cuando está cerrado, pero también cuando está abierto. Claro, para lo cual me parece una locura. Para eso o sea, nos ayudan las guías sincronizadas, Dani. Tiene bueno. que estar todo al milímetro, si no, no vale. Esta solo es la primera parte. Creo que lo que nos queda todavía sigue siendo al menos tan interesante como lo que acabamos de ver. Estamos justo aquí en el como en la zona de Star y me llama muchísimo la atención estas columnas de hormigón. Luego te cuento. Vale, Luego te cuento. vale. ¿Cómo...? cómo? ¿Cómo es el diseño? Porque nos preguntan muchas veces alturas, medidas, cuentas. Mira, yo te cuento. Aquí en este mueble, si te das cuenta, toda la curva que tiene, ¿no? Es que no quería dejar la geometría de todas estas curvas con un mueble recto. Quería continuar de esta manera. Y me preguntarás también para qué es esto. Sí, esto es un decorado, ¿no? Pulsa Dani. Aquí dentro es donde van todos los aparatos, lo feo de las teles, lo que, lo que nos gusta que se vea sí. menos, pero esto es para que nos llegue la señal. Claro, de los aparatos claro. hacia el mando y tal. Y para que ventilen, porque al final se calienta el router, todo este tipo de aparatos. Importante las alturas, Dani. Aquí tenemos como unos 35-40 centímetros la altura del mueble y la tele unos 90. 90 centímetros, que Eso siempre es. preguntamos mucho, oye, quiero colocar la tele, quiero verla cómoda desde el sofá, esa podría ser una buena altura. Algo que el cuello no esté así, que nos dé perfectamente que estemos cómodos. Porque claro, estamos justo, como yo decía, como en el centro de la casa sí. y girando un poco ya encontramos esta zona, pues, que sí, es la espere, zona de Dani, estar. no te he comentado, importantísimo, otro detalle. ¿Lo ves? ¡Ah! ¡Hombre! La luz por la noche. La luz por la noche. Hay que jugar muchísimo con este tipo de. Tú pero me dices, no hay una cantidad de luces en tu piso. Creo que es importantísimo que todo se pueda ver sin luces generales. Me encanta porque cuando todo el mundo eh, está poniendo luces por detrás de las teles y cosas así que. Eso tiene, va con un fresado. Y aparte parece que como que ya está. Un, mm. No voy a decir muy visto porque nunca hay nada muy visto, ¿vale? Mm -hmm. Pero que ya está un poco más manido. De repente venimos con la luz debajo del mueble. Sí, que al ponemos. final hacemos un fresado, metemos el LED ahí y todo lo que fabricamos, que es una gran pregunta que tenemos todos los días en Instagram. ¿Yo en dónde has comprado los muebles? Casi todo lo fabricamos lo fabricamos nosotros. Ese pasado de carpintería te... Me te, encanta. lo llevas en la vena Hombre, todavía, ¿eh? nunca, nunca hay que renegar de ello. Oye, Dani. Qué cómodo. ¿Cómo estoy en esta alfombra? Es cómodo. Sí, Mira, ¿sí? no daba nada de importancia a lo que, va, lo que vas. Un poco mejorando en este aspecto, no daba nada de importancia a tener las alfombras a medida en las casas. Conocí a Elena, que contactó con nosotros por Instagram, de Espacio Casa, de alfombras increíbles. La dejamos etiquetada en la discreción Perfecto, genial. con el enlace porque seguro que nos van a preguntar por el modelo. Pero, sí, sí, sí. Pero este tal cual no existe. Quiero decir, este se hizo no, no, por aquí. A medida, Dani. 2.75 por 2 metros Eso es, tiene que sobresalir lo mismo por cada lado y luego también introducirlo dentro del sofá lo mismo. Y que llegue a la línea donde tú quieras. Claro, con su doble ribete, con la espiga, esta sintética parece totalmente natural. Me parece maravilloso. Y para continuar con las luces, pues nos hemos venido con dos estantes encima del sofá que si quieres lo das y si estás en zona de lectura tal. Paténtalos, que estos son, yo, lo, estos son los más John te lo busca de Madre todas ría. las casas. sí señor. Me gusta mucho la iluminación, el juego, los foseados, por eso entiendo lo que nos decías al principio del programa, que por la noche tiene que ser un espectáculo, porque ahora Mamá tenemos María. toda la luz para grabar el programa y que se vea bien, pero me quiero imaginar, solo con estos estantes, solo con la luz del mueble o, o, la, o la zona de la librería que hemos visto antes de, de los uh -huh. discos, tiene que quedar espectacular. Ahora que dices de los estantes, Dani. Fíjate, nos hemos venido con unos estantes de 1,14 por 20 centímetros un poco para unir también, al no tener una separación, unir un poco el salón con la cocina, con la zona de comedor y este enchufe de ahí arriba. Un enchufe de ahí arriba, qué buena Me idea. preguntarás por qué. Claro. Pues imagínate que pones rollo la Alexa o cualquier cosa, un altavoz de rollo Bluetooth para sí, que se pueda ver. Un ambientador de los que van conectados. Total. Y esto con iluminación. ¿Lo ves? Qué Todas bueno. las baldas por debajo van cajeadas con su iluminación. ¡Qué trabajazo! ¿Zona para comer? Zona sí, una mesa estado, de 90 una mesa Porque aquí vive una persona. Solo una persona. Una persona. Por eso me decías, Dani, elegí un fregadero un poco más compacto porque para sí, una persona sí, sí, sí, con sí, lavavajillas sí. nos sobra y ganamos eso es, en sí. encimera. Eso es. Esta encimera, cuando la vimos la primera no, vez... Te hice caso, Dani. Nos encantó. Me acuerdo Dani. que me mandaste un audio y me dijiste, sí. ¿Sí, John, hay una encimera <risa> que ha sacado, sacado Cosentino. Genial. Yo, como buen amigo, te hago caso, me encantó. Y creo que el resultado es maravilloso. Nuevo, nueva colección del Grupo Cosentino, el Decton Cepo, con dos P's. Eso Cepo. Es. Precioso. Bueno, precioso toda la colección porque tú que además es muy de piedra, que te gustan los baños y que te gustan los la solos, sí. está muy conseguido. ¿eh? Es que creo que vuelves muy a lo natural, Dani, muy a lo de antes. Muy a... Son cosas que, que no se deben perder. Me gusta, me gusta. Y la cocina, para estar integrada dentro del salón, había que buscar una forma que también fuera una cocina de salón, pero que tuviera eso que tiene todo el piso, y sí. ahí hacer esta cocina puente rota con las torres en un lado y dejando que a ti te gustaba mucho que la encimera continuara hasta el final. Sí, pero es una forma de no partirlo para que, que tuviera eso, es una continuidad bien le has dicho. Me gusta porque este tipo de diseño te deja dos profundidades, tanto la parte inferior como la parte superior de los muebles altos. 48 centímetros de módulo alto y 37 de profundidad. Nosotros lo subimos hasta 52 centímetros porque las campanas de integración la mayoría exigen estar por, de, por encima de 50 centímetros. Entonces, esto es muy importante. ¿Pero qué pasa? Que cuando haces una cocina puente, los módulos de arriba del maletero me gusta porque llegan hasta atrás. Y aquí lo puedo explicar muy bien porque tengo este módulo que se ve que llega hasta atrás. O sea, tiene la misma capacidad que un módulo bajo. Y eso me gusta. Nuestro fregadero extraíble, lavavajillas integrado, los cuberteros... Me encanta Hasta donde llega la profundidad natural sí, y sí, la que nos ofrece nuestro fabricante de Cocina Santos, siempre con esta tira extra de 5 centímetros y el detalle por dentro. Tú que eres de detalles. Ah, me encanta Estas cocinas tienen eso por dentro, ¿verdad? Mira, solamente que pongo aquí lo de Santos, la maderita natural y el fondo como un pizarro el negro. Qué grafeno esto. Esto es muy chulo. Torre de horno y micro, siempre a buena altura. Tenías claro también que el horno debía de quedar muy, muy accesible uh -huh. y el microondas muy accesible. Me gusta mucho y eres mucho o sea, te llama la atención y te gusta el frigorífico integrado, ¿verdad? Sí, es que no me gusta lo, verlo así, como en carnes vivas. Y me gusta un poco disimularlo. Metimos este color, este gris nube, este clarito, con los golas en color blanco que a la encimera. Tuvimos también alguna duda, pero creo que el color le va perfecto. Le va maravilloso. Y aquí ya de repente entras tú otra vez con tus curvas y tus piezas a medida. Pues sabes qué pasa, Dani, que se me quedaba un poquito ancho y yo creo que también, aunque tengamos una zona de comedor ahí, esta zona para tomar un sí, cafetito, leer sí. un poquitín a la hora del desayuno o incluso a la hora de cenar tu vaso de leche, no, con su iluminación también perfectamente separada de todo el resto. Y esas dos banquetitas es una maravilla. Ahí le doy y ahí lo pongo. Eso por eso es. digo que ahora que tenemos toda la luz, sí, pero por la noche, cada punto marcado e iluminado, queda y guay. Y si te eh. tengo que decir algo, Dani... Mismos tonos de cocina, tal, un poco más oscuros, un tus, poco más tal. Tus tres. tres colores. John siempre utiliza solo tres colores en sus proyectos o tres tonos, vamos a sí, decir. Sí, sí. Siempre es un problema cuando haces un diseño, sobre todo en una cocina abierta al salón, donde compartes ese espacio, de repente te llega la lavadora y a veces la secadora. ¿Qué haces con la lavadora y con la secadora? ¿Cómo, cómo, cómo le buscas un lugar y que, y que encima no llame la atención, pero que esté cerca y esté fácil? Pues con una columna de lavado y secado. 73 centímetros de ancho, 70 de profundidad, porque estas máquinas, si tú vas a la profundidad natural, no te cierra la puerta. Claro, esto sale muchísimo. Entonces hay que darle una profundidad extra y queda. Tan, tan integrado, tan integrado que parece una continuidad de la pared. Y esta es la terraza de la que nos hablabas antes, o sea, que los, ganado los seis metritos que hemos ganado. Como no iba a quedar bien en el mismo pavimento, hemos metido algo totalmente diferente, que se distinga de verdad que era una terraza. Diferente, pero dentro de la gama de colores. Por supuesto, <risa> por favor, por supuesto. Oye, nos queda, eh, nos queda ver el dormitorio principal y, ¿Y qué más? lo prometido es deuda. Y nos queda ver los dos baños de nuestro amigo John te lo busca. Oye, siempre nos preguntáis por estas columnas, ¿cómo lo hacemos? Simplemente las lijamos y las damos un barniz incoloro. Importantísimo lo del barniz incoloro, que eso no coja brillos ni nada de esto. Bueno, en este dormitorio os voy a explicar tres zonas muy claras que hay. La zona de lectura donde tenemos a Dani, el cabecero y el baño. Oye, esta zona es perfecta. Esto era una antigua terraza que al ganar el espacio y a cristalarlo por fuera clave colocar ese foco. Hay maya, más iluminación, pero solo he querido dar este pequeño foco porque me gusta, es como un rincón. Incluso para dejar la ropa, cambiarte esta zona de lectura en esta terraza. Buen detalle, yo pues maravilloso. pero Ese es el baño, ¿no? Este es el baño. ¿Y la puerta? La puerta, la puerta te lo voy a contar después. Vale, Muy porque mejor. me gusta, eh me gusta con ese Mira, cristal. en este baño hemos querido en los dos baños llevar el mismo azulejo, pero simplemente en este nos hemos venido hasta 1,20, ¿vale? Y le hemos metido un papel, hay algo de este baño que es característico, que tiene bañera, ella quería tener ducha en un baño y bañera en otro, con lo cual le hemos metido bañera y también la luz por debajo, qué importante, los amarmolados de los, de los lavabos y nos hemos querido venir con una grifería totalmente negra, me parece una cosa Chulísima la cara. Y claro, ver. poder ver el baño, un baño tan bonito, poderlo ver, ya lo entiendo, desde la cama, ¿no? Desde la habitación. Sí, pero ahora porque hay mucha luz, pero este cristal, Dani, es un cristal ahumado, con el tirador aquí metido, incorporado, con un marquito solamente de 7 centímetros, que es lo que rodea toda la puerta y le da cuerpo. Es Me aquí, ¿no? Justo maravilloso. aquí. Uah, ¡Qué bonito, qué bonito! A ver, apago un poco qué la chulo. luz, ahí queda. Sí. Oye, estoy viendo el cabecero. Uh -huh. Eh, necesitabas eh, poner más piezas, ¿no? ¿Esto que es? es capricho? Mira, Mira, Dani, si te echas un poco para acá, te das cuenta que si esto no lo hubiéramos puesto, la cama gira, gira, gira... Y viene y, por aquí. Claro, tú ni pasarías prácticamente. Pues le hemos querido meter estos 52 centímetros, que es lo que toda la habitación nos va con falseo. Es la única manera que tenemos esto un poquito recto, paralelo con el armario, un armario, por cierto, de casi 4 metros, y ya salvamos esa, salvamos esa pega que teníamos, por llamarlo así, en esta habitación. Me gusta que todas las piezas, o sea, al principio cuando te conocí eh, podía ser como un poco obsesivo son de los colores, solo tres colores, pero de repente todo coge sentido y lo digo de verdad. Uh -huh. La celosía en el mismo color, las puertas de la entrada y los armarios en el mismo color, el cabecero en el mismo color y todos estos armarios en el mismo color. Y me acabo de dar cuenta, gracias a la iluminación, de un detallazo. Esta columna, es esta viga suspendida es la que continúa ¿Cómo me gusta, esta columna. Dani, que te fijes en estos detalles. ¿Por qué? Porque todo coge en una misma línea, o sea, no tenemos que perder que si dejamos, eso es una viga recta y vista es la que atraviesa todo el piso. Porque claro, no podíamos dejar esto aquí visto, luego en el dormitorio que no salía más que el armario, eso es. o sea, se le da, se, se coincide si la obra te deja, ¿verdad? Hombre, desde luego, no siempre tenemos una circunstancia, claro. pero cuando la hay y te das cuenta que algunas veces se nos pasa un poco desapercibida, ¿por qué no dejarnos? Y es súper importante. ¡Qué bonito! Estamos delante de la puerta que me mandaste cerrar al principio del vídeo. Creo que te va a encantar. ¿no? Esto es como un apéndice que sale y es un baño Eso dentro es, del es piso. toda la curva. Es la curva, que es además es la zona de la tele. Eso es. Pero, venga, señor, ¿Dentro este, que... este es como el de cortesía, ¿no? Menudo baño de cortesía. Un baño, que en este sí que hemos querido meter otra vez un baño totalmente completo, ¿vale? Y metemos el mismo azulejo, pero simplemente distinguimos aquí el azulejo con una parte de 80 centímetros, que es donde va el mueble, con un gresite totalmente... Diferente a todo el resto del baño Creo que le da un toque bestial Con su lavabo sobre encimera El mueble también diseñado a medida En un color roble como las baldas y demás Y aquí, Dani, si quieres que te diga Toda esta curva Nos venimos con el rodapié Me parece maravilloso Lo hacemos en la fábrica Y lo traemos directamente con el molde lacado Y a medida para esta curva Menudo trabajo, yo. Menudo trabajo, es amigo. un currazo, Dani ¿Y ahora dónde estoy? Ya en la ducha. Las griferías, totalmente diferente al resto, blancas, un poco más orgánicas, que no nos rompan tanto. Y aquí detrás, las hornacinas que tanto hacemos nosotros de, de uso de ellas, ¿no? Súper importante para tener tu champú, tu jabón, tenerlo un poco ordenado en un hueco muy de la casa, ¿no? Bonito y además decorativo. Y yo, John, sigo fijándome y poniendo la atención en las manillas porque tan acostumbrado a ver el resbalón, cómo entra y cómo sale, claro, ahora veo esta manilla algo tan fina, tan bonita, con, con tanto gusto. Oye, me encanta. Le dejamos a todos los cocinólogos y a todas las cocinólogas en la descripción el enlace Muy bien. a ese fabricante de manillas para que puedan verlo y estudiar porque Fenomenal. seguro que hay muchos colores. Esta era la butaca que me decías hace un rato, que claro, la habíamos movido, ¿puedo, no? Oh, por supuesto. Esta es la butaca de lectura. Tenía que haber traído mi libro, que lo he dejado, que lo he dejado allí. Me encanta el piso, yo. ¿Qué te parece? De verdad, que una estado? vez más, que 68 metros más bien aprovechados. Te digo que para nosotros ha sido un reto, Dani. Tenía, te lo decía siempre por WhatsApp. Dani, qué ganas tengo que vengas a ver este es precioso. Espero que a vosotros os haya gustado tanto como mi amigo John y a mí. Yo soy Daniel Colino. Y yo, John te lo busca. Y nos, nos vemos, vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Adiós. sé que tengo dentro una cocina, una, perdón, he querido abrir así. Vale, espera, espera. ¿Y qué haces? Que no? cerré la puerta, tío. Te he tenido que agarrar bien, ¿eh? Sí, me es que siento es que una, dos… ハハハハ! <laughs> <laughs>